Urbansky es mi nombre, y um, Jaspe es mi hijo, eh, aparte está Nahual, que es el que toca el cello, y Risco, que es el mayor, que toca violín también. Nosotros somos Aqualáctica, es un cuarteto electroacústico, y um, tocamos nuestra música. Esta música nació cuando los chicos eran bebés. Canciones de cuna Sí, son cosas lindas de la calle. Los niños se copan un montón. Y Siempre pasa alguno que toca y se puede tocar un poquito. Nunca son. Brasileros y estoy presente. En este caso. Es... ¿Cómo es te llamas? Mira. <risa> Para ¿Tú eres de qué edad? Ocho tan chiquito, no tenés la constancia que se necesita para hacer algo en serio y ellos quieren que lo hagan en serio todo, todos los días y eso te va sacando las ganas de a poco. igual no hay un método, así que todo vale. los hacemos nosotros la sorpresa para mí fue tener el regalo de, de poder tocar con mis hijos ¿no? poder ser este, también discípulo de ellos yo trato de inculcarles o enseñarles o transmitirles o contagiarles pero bueno, vos viste cómo es una familia, cómo son los chicos. Si estás fuera del sistema fuiste directamente. Antes todavía podías estar al margen y no ser absolutamente un marginado, sino ser un bohemio Ciao, ciao, ciao Fai la tua mia musica, da? Fai da tua